Thank you. la afinación es doble C doble C eh, es eh, como la afinación estándar, vamos a decirlo así pero eh, cambiamos dos cuerdas eh, en realidad no es como la afinación estándar, pues si cambiamos dos cuerdas de 5 pues, venga, os digo la afinación Sol Do, Sol Do, Re ¿vale? y al, empezando desde atrás Re, Do es decir, esta la subimos un tono, esta queda igual, esta queda igual, subimos un tono, esta queda igual, bajamos un tono y esta queda igual. Una afinación suena, suena antigua, suena modal. Entonces, si yo pongo aquí el dedito, es en el acorde de do menor. Si pongo aquí el dedito, el acorde de do mayor. ¿vale? Entonces esto me, me permite una afinación que me va a permitir uff, hacer de todo. Es muy relativamente sencilla. Bueno. Y en este caso el, el tema lo vamos a tocar en estilo eh, clawhammer. Clawhammer, os recuerdo, me voy a poner así. Es utilizando la mano derecha como si fuera. la ponemos como si fuera una zarpa, de ahí lo de claw, y luego golpeteamos como si fuera un martillo, claw hammer, ¿no? es más claro agua. os recomiendo que veáis este episodio que voy a poner aquí el, el, el enlace para coger la técnica la técnica yo la hago de manera muy sencilla hay técnicas más más complicadas de close y lo que hago es que punteo tanto rasgueo como punteo sobre todo con el, la uña del dedo índice ¿Vale? Bueno, pues eh, esta es la introducción, vamos al tema. El tema lo vamos a dividir en partes, la primera parte es la de con, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver de un nacido. Beben y beben, beben, beben los peces en el río, por ver de un nacer. ¿Vale? Eso está claro, ¿no? Vale, bueno. Pues lo que hacemos es... Damos primero un golpe a la, a la cuerda segunda. Y con un hammer ponemos en la cuerda segunda el traste 2, ¿vale? Ya vamos a empezar ahí lo que es el golpeteo en, en Do menor. Entonces. Y aquí estamos poniendo... traste primero, traste tercero. ¿Vale? Los peces en el río, y ahora vuelvo a repetir. Y ahora viene la gracia, entre comillas, que tiene el tema. Pero... traste cuarto que un slide que pongo la nota que es de verdad, pero si le pongo esta nota o incluso si, si tiro hacia arriba, si hago un bending, suena como más, más antiguo ¿vale? y más chulo probablemente. Entonces repito esta parte. Cuerda segunda, ¿vale? Todo junto, otra vez. Segunda cuerda, segundo traste. Primera cuerda, primer traste. Y acabo golpeando la segunda cuerda. Vení, vení, bueno, ven y ven y vuelven a beber. Y lo mismo de antes. Y esta es la primera parte, ¿vale? Repito. Suena, resuenan todas las cuerdas no pasa nada, porque eso es lo que le da el matiz... Eh, bueno, no pasa nada, a lo mejor sí pasa, pero vamos, a mí me la repampinfla, porque eso para mi gusto es lo que le da el, el aire eh, antiguo, ¿vale? Esa, ese tono modal, esas, ese que parece que entran las notas, que parece que no entran, esa cosa rara, que es lo que gusta, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a la segunda parte. Viene la parte de la Virgen, nen, nen, nana, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, plata fina, ¿vale? Y entonces esto, puedo hacer la misma melodía prácticamente, o lo que yo he hecho es buscarle una, una pequeña armonía. Entonces, estamos la Primera cuerda, primer traste. Vale, esto es una opción. Primera, segunda, tercera, ¿vale? Nos quedamos así Y ahora me voy a, ir a, me voy a ir al traste quinto y sexto Digamos la nota La nota sería esta No está en la armonía Esta sería la nota de verdad Pero vamos a poner este, este intervalo para que haga una armonía ¿Vale? Que es traste quinto Segunda, traste, quinto, primera, traste, sexto O sea Cinco, seis eh, Tres, cinco Dos, tres Aire, ¿vale? vale que esta nota se ha escapado al final. Bueno, pues eso es fácil.